Estamos en el Ecuador del Congreso, espero que, que todos, estéis, todos estéis, disfrutando. Nosotros, la verdad, es que encantados de cómo está saliendo. Eh, creo que según el programa ¿no? eh, nos habíamos convocado, autoconvocado aquí, en una especie de mesa, tertulia, debate, café, aunque no ha habido café, va a ser un agua, fresquita que aquí no viene mal. Nada más ni nada menos que para hablar sobre un tema, yo creo que harto complejo, complicado, pero muy interesante y muy importante para nuestra profesión, ¿no? ¿Qué trabajo social? ¿Para qué sociedad en estos momentos? no? Es uno de los eh, debates macro que están flotando en el aire y que nosotros hemos querido traer este congreso eh, articulado en torno a cuatro variables o a cuatro parámetros, ¿no? Por una parte, mmm, analizar o pensar, conocer vuestra opinión o vuestra valoración eh, respecto de qué desigualdades o qué fracturas sociales se han generado o estamos detectando de una manera más gravosa en nuestra sociedad actual. Eh, si ha habido o no emergencia de nuevas necesidades sociales o son viejas necesidades sociales sociales que se manifiestan de otra manera? ¿Qué está pasando con la política social actual? ¿Cómo, ¿Cómo está respondiendo a toda esta situación? ¿Y qué retos como profesión, el trabajo social nos estamos planteando ante todas estas cuestiones? Todo esto a la hora de hacer la digestión. <risa> Pero nos hemos tomado un café, ¿eh, Germán, intentaremos hacerlo lo mejor que puedas. Pero primero, y ante todo, eh, ¿os conocíais? Pues claro. Sí, sí. Vale, no? muy bien. Bueno, yo a Germán lo he conocido físicamente sí, hoy. Pero son ya muchos años, ¿verdad? De, muy de bien. correrías. Me alegro. Lo digo porque imagino que casi todo el mundo os conoce, pero si no es así, eh, lo suyo y lo que procede en estos momentos es presentaros. A mi derecha, pues un compañero de aquí, eh, un amigo, eh, Gustavo García. Él, como todas y todos sabéis, y si no bueno, pues lo, os lo transmito, es asistente social, diplomado universitario en trabajo social, máster en gerencia de servicios sociales, eh, ha ejercido como trabajador social en el Ayuntamiento de Zaragoza en, divis, en diferentes puestos, asesor tanto para el Gobierno autonómico como para el Ministerio en su momento para el desarrollo, todos sabemos del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, fue profesor asociado de la Universidad de Zaragoza y en estos momentos básicamente se dedica, aunque ya hace tiempo, y es responsable de estudios y publicaciones de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, coordinador del Informe sobre el Estado Social de la Nación y del Índice DEC. Un placer tenerte con nosotros. Encantado de pasar la hora de la siesta <risa> Va a ser tu mejor siesta. La mejor siesta, además que soy de, soy de siesta, así que os cambio el sillón si queréis. No. A mi izquierda, eh, otro conocido me consta por las veces que hemos siendo, sido interrumpidos por gente que le ha ido saludando y que le ha manifestado que lo conoce tanto por haberlo leído como por haber eh, interaccionado con él a través de las redes, Germán Jaraiz Arroyo. Él es eh, diplomado en Trabajo Social, licenciado en Sociología y doctor en Ciencias Sociales. Imparte la materia de Política Social en la Facultad de Ciencias Sociales de esa universidad. Ha, sido, eh, es, eh, ha participado en diversos grupos de investigación y forma parte del Comité Científico de FOESA. Eh, y como más rescatable o más reseñable, además de sus publicaciones y su, de, y su participación en diversas revistas e investigaciones, es que en su momento ha sido secretario general de Caritas a Andalucía. Eh, muchas gracias, desde luego, ah, por el esfuerzo añadido de tener que trasladar. Un placer estar aquí con vosotros y pasar la siesta también. <risa> Bueno, pues dicho esto, si os parece, empezamos con el primer bloque y la primera cuestión. El, el, la dinámica, el planteamiento es el siguiente. Yo os voy haciendo una introducción al tema y vosotros vais eh, dialogando en esta relación eh, dialógica que nos comentaba María José hoy. Y eh, vais intercambiando opiniones, valoraciones o complementándos. ¿Vale? De acuerdo que no, no queremos, o el planteamiento es que no sea nada académico, restringido en tiempos, ni nada de esto. ¿Vale? Bueno, pues empecemos por el primer bloque, la primera cuestión que tiene que ver con el tema de las eh, desigualdades sociales. Fijaros, preparando este tema el lunes, el lunes eh, de esta semana, acudí a la presentación del informe económico y social de Aragón. Y eh, entre los datos que allí se daban, eh, me llamó mucho la atención, aunque era, ya era una cuestión que había escuchado y había leído, que Aragón, al igual que España, está creciendo económicamente. Y además está creciendo económicamente por encima del 2% y lleva tiempo, lleva tres o cuatro años por lo menos creciendo económicamente. Pero que en el reverso de este crecimiento económico, los datos también nos dicen que eh, la situación de desigualdad en la renta, en la distribución de la renta, está creciendo desigualmente, se está ampliando esa fractura social y como nos decía ayer Victoria Kahn, los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres. Estos datos lo que nos ponen absolutamente de manifiesto es que no hay una correlación lineal a pesar de lo que algún argumento eh, dice respecto de que un crecimiento económico implica un crecimiento de igualdad social. ¿Cuáles serían pues, las causas de que esto no fuera así? Porque sí que parece que en un planteamiento más liberal el crecimiento económico genera riqueza y eh, todos somos más iguales, ¿no? Tenemos una sociedad más rica, todos somos más iguales. Bueno, pues se ha revisado algunos estudios, algunos planteamientos, y eh, algunos autores lo que nos dicen es eh, que el caso español es específicamente significativo, porque, por una parte, eh, nuestro mercado laboral es muy precario, es absolutamente precario. Pero que esto no sería eh, el argumentario único, sino que esto hay que unirlo a la limitada intervención eh, pública. Una limitada intervención pública por la poca eh, posibilidad de redistribución de la riqueza que tiene el Estado por el modelo redistributivo o modelo fiscalizador que tenemos y por la debilidad de nuestro sistema de protección. Decir, con lo cual, ahí habría tres parámetros que harían que no, la intervención pública no pudiera estar frenando el aumento de las desigualdades, en este caso la desigualdad en la distribución de la renta. Además de que ahondemos en estas cuestiones y cómo eso está afectando a la situación social general, ¿qué otras desigualdades, además de esta, que es absolutamente evidente por los datos, eh, esta desigualdad en la distribución de la renta? ¿Qué otras desigualdades sociales o fracturas sociales pensáis que se están generando? ¿Y cómo pensáis que el trabajo social estamos siendo capaces de responder a ellas? Como queráis. Tú puedes empezar. Tú <risa> en casa Yo hasta ahora. que espabilo de la siesta me cuesta <risa> La verdad rango. es que esta pregunta no me la esperaba hasta ahora. que así... <risa> <risa> Bueno, yo creo que el escenario que has marcado, ¿no?, que deja al final lo que nos marca es un proceso transversal de desigualdad. Es decir, eh, eh, en la tarde de ayer, el poco rato que pude estar en la última de, la, de las charlas, ¿no? eh, creo que se hablaba del de, de proceso de individualización y eh, de la cultura de transferencia hacia lo individual, hacia la esfera individual y familiar de los riesgos, de los riesgos eh, sociales. ¿no? Eh, mm, yo creo que este proceso es un proceso político, pero también un proceso cultural. ¿no? Los procesos políticos eh, mm, son complicados de abordar, pero se hacen eh, en tiempos más cortos que los procesos culturales. ¿no? Entonces, en cierto modo. Eh, mm, que eran parte de, de estas transformaciones que está generando, a mi juicio, eh, el, eh, la dinámica de del deterioro de las, eh, de las ya débiles redes que teníamos de protección eh, pública y semi-pensionista, eh, o sea, pública y con el tercer sector, etcétera. ¿no? pues se debilitan a un ritmo mucho más eh, mucho más rápido, ¿no? Yo creo que la, la gran paradoja es que nos vamos a mover, en, o nos estamos moviendo en sociedades que donde la principal vía de distribución de la riqueza, que era el empleo, o no existe o se está reeditando en formatos muy precarios eh, y, eh, como reverso, sigue habiendo crecimiento económico, con lo cual sigue siendo una, una paradoja eh, pues eh, muy fuerte, ¿no? ¿Por qué es más intenso en España? Bueno, eh, hace poco en el Congreso de REPS en Sevilla, eh, Mauricio Ferrera decía que no era un fenómeno de España, era un fenómeno de los países mediterráneos. ¿no? Sí, arco mediterráneo. Yo creo que pues, entrar a analizar esos factores eh, es complejo, ¿no? pero a mi juicio hay un, hay un elemento eh, que sí es claramente diferencial respecto a que ha ocurrido en otras zonas, especialmente en los países nórdicos claro. y en gran medida en los países continentales. Y es que las redes y la, las estructuras de capital social de las sociedades, de asociacionismo, de, en el sentido transversal, general, eh, so, han, eran, han sido mucho más sólidas en otros espacios. ¿no? Y eh, creo que la solidez de esas redes eh, tiene una mayor o menor... Eh, fuerza de, de cortafuego de estos procesos, ¿no? siendo procesos transversales que se están dando en toda Europa ahora mismo ¿no? pero yo creo que ese es uno de los fenómenos que incide de modo especial en, en el ámbito de los países eh, mediterráneos ¿no? sí, Yo creo que bueno, es, es muy sano que veamos lo que o sea que analicemos el trabajo social viendo cómo está la sociedad y qué cambios se está viendo en la sociedad a veces o sea eso lo olvidamos con bastante frecuencia y nos metemos en, un, en nuestra propia burbuja hasta creamos nuestro propio lenguaje nuestra propia especie de dogmas no así que es bueno pero no mirar a la sociedad desde los desde el trabajo social sino mirar el trabajo social desde la sociedad hacer un esfuerzo por poner el gran angular y el gran angular lo que nos dice es que estamos en un que hemos vivido una auténtica mutación social la sociedad ha cambiado radicalmente Ahora que estáis celebrando los tantos aniversarios de la escuela y demás, acordaros, lo que nosotros estudiábamos y cuando empezamos a trabajar y no hace tanto tiempo, eh, vivíamos en un tipo de sociedad que ahora es distinta para los que empecéis a trabajar ahora. Por ejemplo, hay un tema que, que a mí, bueno, además es que está un poco nos desenfoca la realidad el tema de la crisis, parece que todo lo que nos está pasando es por la crisis, que es culpa de la crisis y que todavía no hemos terminado de salir de la crisis que todavía hay consecuencias, efectos de la crisis no es verdad, bueno, sí que es verdad que hay consecuencias todavía de la crisis, por supuestísimo pero el cambio de modelo de sociedad no tiene que ver con la crisis, la crisis lo ha agudizado, pero venía ya produciéndose desde antes entonces hay que analizar este cambio de modelo para saber cómo tenemos que evolucionar el trabajo social y los distintos servicios en los que nos ubicamos y dentro de ese cambio a mí hay una cosa que me está dando últimamente, vamos, ya a lo mejor casi me radicalizo un poco, pero decía Ortega que Sé es que el que no exagera no comunica, así que permitirme que exagere un poquito, pero solo un poquito, ¿eh? lo digo porque lo siento. Fijaros, cuando hasta hace poco podíamos hablar de ese binomio de pobreza y exclusión social, lo damos por hecho. Y es que era verdad. Hasta hace unos años las personas pobres, que se mantenían en la pobreza, casi siempre eran excluidos. Tenían situaciones de exclusión. Y las personas que vivían situaciones de exclusión, casi todas eran pobres. Ahora no se puede hablar de pobreza y exclusión social. Es como si hablamos de gripe y tumores malignos. Sí, las dos cosas son enfermedades, pero es que no tiene que ver una con otra. Entonces, ya no podemos, y yo es un consejo que os voy a dar, o sea, una opinión, no volver a asociar ese, o sea, no seguir eh, como Ortega y Gasset o sea, no, pobreza y exclusión social son cosas distintas y además el unirlo cuando no es necesario unirlo nos desenfoca e impide que hagamos el trabajo social que debemos hacer y en los servicios sociales específicamente nos hunde y os explico hoy sabéis de sobra que ser pobre no es sinónimo de estar excluido aunque hay mucha relación entre pobreza y exclusión social, evidentemente la pobreza si se mantiene si se prolonga, incluso si se transmite de generación, ya no os cuento, si se mantiene la pobreza o si la pobreza se junta, si concentramos gente empobrecida, los riesgos de dar el paso de la pobreza a la exclusión social son evidentes. Ahí tenemos una labor preventiva, el trabajo social tremenda, que deberíamos hacer detectar estos riesgos de, del paso de la pobreza a la exclusión, porque de la pobreza se puede salir fácil con recursos. De la exclusión es otra cosa, son procesos y, y, y salir, aunque tenga recursos, es mucho más complicado. Entonces ahí la prevención debería ser importante. Pero sabéis que hay muchas gente en situación de pobreza que no son excluidos. Y estoy pensando incluso en compañeros y compañeras de nuestra profesión, que de repente por algo se quedan sin trabajo y como no tengan un buen apoyo familiar y esa situación se prolongue, pues lo pueden empezar a pasar mal. ¿Eh? entonces, claro, si como estamos acostumbrados a vincular pobreza y exclusión social si cada vez que atendemos a alguien que viene porque tiene una situación carencial tremenda le atendemos con criterios con los que atendemos a una persona en situación de exclusión social es decir, incluso que en Aragón se siga llamando ingreso aragonés de inserción cuando muchas de las personas que hoy necesitan esa, esa, esa ayuda económica es simplemente por una carencia material, pues es que no, no estamos atinando. Y claro Hace poco, quizás algunos de los que estáis aquí, a lo mejor estuvisteis en la presentación del, del CES de Aragón del informe sobre la pobreza en España. Claro, yo me tuve que poner un poco crecido, porque allí en la mesa estábamos cuatro personas, el de Cáritas, el secretario de Cáritas, Joaquín Santos, del de el de la Fundación Rey Ardiz y yo mismo, todos de servicios sociales. Y el público, evidentemente, era de servicios sociales. Entonces, claro, la pregunta... Es decir, si el CES que junta empresarios y sindicatos ya habla de pobreza, ¿cómo no ya hay empresarios? ¿Cómo no ya hay sindicatos? Si la pobreza no la generamos los servicios sociales. No es que en España haya pobreza porque los servicios sociales o la intervención social o los profesionales que estamos en esto lo hagamos mal o seamos pocos. Que quintupliquen el presupuesto de Caritas, que le multipliquen por 10 el presupuesto del IAS en Aragón. Que funcionemos mejor los profesionales. ¿Vamos a acabar con la pobreza, con los 8 millones de trabajadores pobres? Pensarlo un momentito. O sea, estamos legitimando y justificando. O sea, no podemos, tenemos que empezar a decir que eso no vale. O sea, que ni somos culpables de que haya tanta pobreza hoy en España, ni con servicios sociales, ni con intervención social, por bien que lo hagamos, podemos superar esa situación. Ahora bien, nuestro campo específico sí, está en la exclusión. Y si está en la exclusión, tenemos que abordar preventivamente esas situaciones que os decía de pobreza, para prevenir que la concentración de pobreza o la prolongación de la pobreza, y aquí podemos seguir hablando ahora, todo lo que queráis, eh, conlleve ese riesgo de exclusión social del cual luego va a ser mucho más difícil salir y ya no va a ser suficiente solo con recursos económicos, con una vivienda, con un empleo, con una ayuda del tipo que sea. Y, demás. y si a esto le añadimos, además, voy a callar por hacer más diálogo, pero quiero decirlo ya por entrar fuerte, si a esto le añadimos las políticas que se están llevando a cabo para abordar la pobreza, que es un auténtico limosnero del conde de Romanones para cada necesidad una ayuda ahora para pagar la casa ahora para pagar la luz, porque no la puedes pagar ahora para alimentación, ahora para esto ahora para aquello, ya está bien ya está bien, porque al final a los trabajadores sociales nos tienen de oficinas de check-in social todo el día clasificando a la gente, que si este el vulnerable severo, vulnerable en riesgo o en riesgo de exclusión, o pobre limitado o pobre no sé qué, ¿entendéis? estamos todo el día siguiendo a la gente clasificando gente y claro, ¿qué imagen estamos dando los servicios sociales? Y ya no os cuento y ahora sí que termino, pero si queréis, a lo mejor deberíamos de tener algún pronunciamiento en este congreso con la tarjeta de pobre. Es Luego hablamos de esas cuestiones. Mm. Que Luego, hablamos, que Luego hablamos de esas cuestiones. Y así pues nos tienen... despertamos un poquito. Sí. A mí eh, el planteamiento que hace Gustavo me me despierta un interrogante más, ¿no? Y es cómo pasamos de esa dinámica eh, en la que estamos inmersos como una especie de riada y que nos lleva como planteamiento que, al que es muy difícil eh, sobreponerse a, a la corriente que, que nos arrastra y cómo buscamos resorte para nosotros mismos generar otro tipo de dinamismo de intervención social, ¿no? Porque es un río que nos lleva muchas veces, ¿no? Eh, entonces, eh, el planteamiento para mí es... ¿Hasta dónde y cómo eh, podemos ir construyendo espacios de acción colectiva en los que eh, el trabajo social eh, no tiene la función única, de protagonista único, pero sí eh, se puede consolidar o conformar como un espacio que facilite conexiones? ¿no? Es un tema que me despierta eh, la, a la reflexión. Es decir, yo estoy dando clase en la universidad, pero estoy trabajando también en un proyecto en uno de los barrios que más exclusión acumula de Europa, que es el Polígono Sur, ¿no? las 3.000 viviendas de Sevilla. ¿no? Eh, y muchas veces hago una reflexión, cuando, cuando voy a las 3.000 viviendas, cinco días en semana, eh, realmente eh, hago una reflexión mirando la ciudad de Sevilla. Eh, todos los barrios eh, vulnerables o marginales de la ciudad de Sevilla, todos ellos son fruto de alguna crisis. Sí. El barrio que habéis presentado esta mañana es fruto de la crisis del desarrollismo de los años 50. O sea, ese proceso de crisis dejó a determinadas personas en un espacio. Eh, en Sevilla ocurre igual, como otros barrios como Candelaria, Pajarito, Madre de Dios. Eh, la crisis de los años 70... Eh, dejó otros barrios en Sevilla, el Polígono Sur, por ejemplo. ¿no? Entonces, mi, mi pregunta, muchas veces, en un entorno urbano es, ¿cuáles serán los barrios que quedarán anclados eh, tras esta crisis? ¿no? Me parece que uno de los elementos clave a la hora de abordar eh, el trabajo social, la intervención social en lo local, es cómo ponemos en diálogo procesos de intervención social con procesos de desarrollo económico y con procesos urbanísticos, ¿no? Con procesos de abordaje de cómo se diseñan los espacios de convivencia de la gente. Porque, claro, el el proceso de generación, ese, ese paso de, de, la, de la pobreza a la exclusión, viene dado muchas veces por la concentración de mucha gente en situación de pobreza. ¿no? Es decir, mi mi no. abuelo eh, siempre decía que él, él era pobre pero honrado. O sea, vivía en un espacio en el que podía proveerse de, un, de, distint, de relaciones. Eh, que no le conducían a la exclusión, aunque fuese pobre. ¿no? Sin embargo, en, uno de estos tipos, en este tipo de espacios, donde juntamos a poca población, a mucha población que compite por muy pocos recursos, es muy difícil construir esas relaciones. ¿no? Y creo que ahí tenemos un ámbito, no solo de alianza con otros eh, espacios de política pública, sino de cómo pensar al trabajo social, no solo como un actor que es facilitador de un, un determinado acceso y derecho a bienes públicos, sino como facilitado facilitado una serie de relaciones que construyen otro tipo de, de eh, vecindad y de colectividad. ¿no? Bueno, en eso aquí en el Colegio de Dragón hemos trabajado algo, ¿eh? solo que no tuvimos demasiado éxito, pero en los últimos años hemos estado trabajando con la Universidad de San Jorge, con la Cátedra de, de, de Arquitectura, un proyecto precisamente de análisis del entorno urbano interesantísimos de mapas de riesgo pero analizando la convivencia los riesgos de exclusión, incluso los atractores de convivencia positivo y negativo y es un trabajo interesantísimo, nuestra colaboración con el área del urbanismo, que desde el Consejo General también se ha llevado a cabo en el Congreso Nacional de Medio Ambiente durante años y hemos hecho grandes alianzas con arquitectos con físicos, o sea que hay, hay un trabajo que ojalá hubiéramos desarrollado más, pero yo eso lo, lo reservaba casi para el final, para los retos del trabajo social, yo ahora quisiera seguir insistiendo en este tema de que la sociedad ha cambiado y, los, y el la práctica del trabajo social, no. A veces porque no hemos sido capaces nosotros mismos, a veces porque el, el marco institucional no nos deja. En este sentido, eh, yo estoy convencido, insisto, voy a exagerar un poco, pero, pero lo digo como lo siento. Cualquiera de los que estáis trabajando en cualquier institución, ayuntamiento, comarca, en cualquier ámbito, no sé, en otros ámbitos de sanidad, y educación, me imagino que lo viviréis parecido. Pero si es que con tanta. mientras se articule la respuesta a esto. En base a ayudas que os decía, ayudas aisladas, puntuales, para pagar esto, para pagar aquello, estamos desbordados por esa gestión. Es decir, mientras tengamos que seguir atendiendo las situaciones de pobreza de esta manera, no hay forma, ya podemos decir en un congreso lo que digamos, que el lunes volverán al trabajo y seguirán en lo que están haciendo y no podemos hacer un trabajo social distinto, más de intervención social, más de trabajar esos aspectos relacionales, esos aspectos del entorno, esos aspectos de motivación. Que, ojo, ahora hablaré de la motivación, porque también tenemos el viento en contra. ¿eh? O sea que... Para eso necesitamos un cambio radical. Necesit Fijaros lo que os voy a decir. Necesitamos abandonar la atención a las consecuencias materiales de la pobreza. Hasta que no disociemos trabajo social de pobreza. La pobreza no la arreglamos los trabajadores sociales, punto. Ni los servicios sociales. Y cuantas más ayudas diversas pongamos, peor para todos y peor para las personas que están sufriendo estas situaciones. Entonces, ¿cuál es la solución? Una renta básica y tenemos un proyecto de ley dormitando en las Cortes de Aragón desde hace año y medio, por lo menos. Ese tenía que haber sido uno de los grandes debates. Si alguien tiene una carencia material, vamos a darle una ayuda económica, pero una ayuda global. No para esto aquí, para aquello allí, aquí te clasifico de esto, aquí te clasifico de aquello. ¿Me entendéis? Entonces, yo creo que ahí es donde deberíamos adelantarnos. Y, más, si esa ayuda no la gestionamos los servicios sociales, mejor. De acuerdo. Y vamos a dedicarnos a lo que nos tenemos que dedicar. Yo creo que ahí tenemos la clave. Y dejar de ser gestores de las consecuencias de la pobreza. Yo creo que esa es la clave. Y cuando abandonemos eso... Porque si no es que parece que la pobreza se arregla con más servicios sociales, con más trabajadores sociales, si no si hay más pobres porque los trabajadores sociales, los servicios sociales no funcionan. Yo creo que ahí hay que resetear el sistema y abandonar. Ya no estamos en situaciones de emergencia, no, ahora estamos en situación crónica cronificándonos a la gente en estas situaciones carenciales. Y tenemos que responder no con limosnas, sino con rentas garantizadas al nivel que se pueda. Yo creo que esa es la gran apuesta de los servicios sociales. Y desvincular ese tipo de ayudas, desvincular la de nuestra gestión del trabajo social y dedicarnos a lo que nos tenemos que dedicar. Y hablando de la motivación, otro de los grandes cambios del modelo de sociedad, la precariedad. Es uno de los grandes cambios. Y la precariedad es, es inseguridad. Y la inseguridad es miedo. Cuando uno está inseguro tiene miedo. El miedo... No es revolucionario, es conservador. La precariedad es conservadora. Es decir, eh, la gente está desmotivada, la gente vive al día. ¿Por qué? Pues porque no tiene posibilidades del futuro. La precariedad te impide construir un proyecto vital, personal y transformaciones colectivas porque el miedo también te impide dar cambios que parecen revolucionarios. Dice, a ver si vamos a volver a lo de antes y estamos peor. Entonces, ahí tenemos también un grave problema de que nos va a costar mucho hacer propuestas de cambio tanto a nivel personal, familiar, como a nivel como a nivel colectivo, o sea que el tema de la precariedad también nos afecta y luego si queréis hablamos de las desigualdades y sus consecuencias para nuestro trabajo La mayoría de sí. los informes, algunos de los de informes POESA, lo que nos dicen es que se ha producido lo que ellos llaman un, rejuve, un rejuvenecimiento de la pobreza ¿no? Es verdad que la situación de crisis no ha afectado a todo el mundo por igual a todos nos ha afectado en mayor o menor medida, directa o indirectamente pero no a todos por igual, que la pobreza eh, severa es mayor, los pobres son más pobres y que dentro de los colectivos o perfiles que se pudieran eh, subrayar pues están eh, la, la gente joven, la juventud. entonces sabemos que la tasa de desempleo ha sido mucho más alta, han tenido que salir, con lo cual su situación de pobreza como grupo de edad o grupos de edad, porque el espectro de juventud es mucho más amplio, es mayor. Ha afectado también mucho más a familias con menores a cargo, sobre todo con, en unidades familiares encabezadas por un solo adulto que normalmente son mujeres y también a población inmigrante, sobre todo de fuera de la Comunidad Económica Europea, eh, que antes estaban en una situación regular y han devenido en una situación de pobreza y además en una situación de exclusión absolutamente eh, crónica y perduran como en el subsuelo de toda de toda esta situación. Con este mapa, pequeño mapa de perfiles, eh, pensáis que esto ha generado o está generando eh, nuevas necesidades sociales al trabajo social, o estamos hablando de las mismas necesidades sociales, pero mm, vistas con diferentes o desde diferentes dimensiones o de nuevos perfiles, pero mm, hay un continuismo. ¿O simplemente se ha producido un recrudecimiento o endurecimiento de las condiciones que afectan a las personas en situación de necesidad social? ¿Hay o no nuevas necesidades sociales para el trabajo social? Bueno, te toca tío, ahora. Yo creo que sí, pues, y, y ahora empiezo yo. Yo creo que sí, pero no tanto por los perfiles, fíjate, porque lo de los perfiles es que, y también, ¿y por qué no los de más de 55 años que se quedan sin trabajo? Es que se les acaba la vida. El horizonte vital, ya dices, es que cada año que pasa estoy peor, hay más competencias de gente joven, me devalúo más profesionalmente, me desanimo, o sea, es que hay que pasar un año en paro, dos, tres, yo cuando dicen las estadísticas que en España hay un millón y medio de parados de larga duración y que 400.000 personas han dejado de buscar trabajo porque creen que no lo van a encontrar digo, coño, di al revés, di que hay un millón 1.100.000 que siguen buscando trabajo a pesar de llevar más de dos años en paro, porque son héroes es decir, es que hay que tener mucho valor entonces yo creo que las, nos afecta, hombre, por supuesto, hay colectivos que son mucho más vulnerables, los, los inmigrantes pues claro, ¿cómo no van a ser mucho más y, y si analizas los jóvenes pues fíjate tú, los que tenemos hijos en la inmigración, menudo trago, o sea, es que tela para que luego encima te vengan chuleando y diciendo que la movilidad exterior el espíritu aventurero que lo dicen es ¿eh? que tienen una cara pero cuidado lo dicen para justificar que salen nuestros jóvenes fuera no lo dicen para decir cuando los usaharianos están intentando saltar la valla no dicen espíritu aventurero y, muy, y, y la movilidad no lo dicen es que tienen De... De, de, de verdad que las situaciones de la inmigración cuando es una inmigración económica yo la he vivido, son angustiosas, y yo he pasado días malísimos y me imagino lo que estarán pasando muchas familias, ¿eh? y eso que mi hijo tiene sus estudios y se desenvuelve, pero se pasa muy mal, de verdad entonces, eh, yo creo que cualquier colectivo que analicemos, vamos a encontrar las mujeres, bueno, pues ese intento de que vuelvan a las tareas tradicionales eh, incluido, cuando hablamos de la ley de la dependencia, que se cargasen y recortasen lo primero que hicieron en julio de 2012 en eh, la seguridad social de las cuidadoras, familiares, por ejemplo es decir, es todo un conjunto de cosas, no es solo la crisis es una intención de volver, fijaros que ahora estamos gobernados y dominados por ideologías que por un lado en lo, en lo, en lo social son extremadamente conservadoras y en lo económico extremadamente liberales. liberales, curioso bueno, liberales para lo que quieren ¿eh? porque a la hora de dar una ayuda de 400 euros a uno hay que pensárselo mucho, darle un carnet para controlar las ayudas que le dan, ponerle cinco trabajadores sociales para que miren hasta qué compra en un ticket de comida pero cuando hay que dar 4.000 millones de euros a Iba a decir un nombre, me lo callo. Porque pone una plataforma en mitad de... En frente de, de Castellón y en vez de sacar gas natural lo que saca son terremotos, pues 4.000 millones, no pasa nada. hombre. Eso no le dan un carnet para para controlar cuánto dinero se dan a sus empresas o cuando hay que recuperar las radiales de Madrid y nos cuestan 1.500 millones a todos. O, bueno, ya lo de la banca ni os cuento. ¿no? Es decir, son liberales para lo que quieren. Para otras cosas no hay liberalismo. Bien, pues os decía que más allá de... De los colectivos, yo sí que creo que hay dos necesidades sociales que deberíamos de plantearnos seriamente desde el trabajo social y hacer autocrítica. Hoy, uno de los rasgos esenciales de la exclusión social, y se nota poco porque no molesta, no crea conflictividad, no hay que intervenir socialmente, es el aislamiento. Gente que se queda aislada, al margen, como no molestan, y la soledad. Cuidado con la soledad. Más de 3 millones de personas en España mayores de 18 años viven solas porque no tienen más remedio, no porque quieran. La, más de la mitad de la población dice que se siente que alguna vez se ha sentido solo a lo largo del último año. Y uno de cada diez personas en España dice que con mucha frecuencia siente la soledad. Si la soledad se da en personas mayores y que viven solas, además personas mayores o personas con algún tipo de, de dificultad, además ya las situaciones son dramáticas y muchos de vosotros las conoceréis. Entonces, ¿cómo? claro, en eso no viene nadie al despacho a decirnos, buenos días trabajadora social, que vengo a decirle que me encuentro solo o sola. No vienen a decirnos eso. Entonces ahí tendremos que articular de alguna manera, porque aquí sí que hay, pero, pero eso es una, cómo te digo? una exclusión invisible. Y antes eso no hemos intervenido. Y claro, es que atender necesidades materiales es fácil. Bueno, fácil, si tenemos recursos, los gestionamos y tachan, ya está. Pero esto otro, ¿cómo lo atendemos? Ahí sí que es mucho más difícil y tenemos que inventar respuestas. Y la soledad solo se resuelve con acompañamiento y el acompañamiento solo lo puede dar la gente y nuestro recurso es la gente. Y tendremos que salir a crear recursos en la gente. Y entre esos recursos, por ejemplo, el voluntariado, y aprovecho para decir, como yo ya estoy fuera de esto, me da igual y si alguien se molesta, lo siento porque no lo digo para molestar, aunque sí para despertar de la siesta. ¿Qué poco usamos el voluntariado en los servicios sociales? Ha habido momentos que en el Ayuntamiento de Zaragoza lo he usado exclusivamente yo el voluntariado. Municipal, el voluntariado municipal, aparte de otros voluntariados que son encomiables y que también he tenido oportunidad de trabajar. ¿Por qué tenemos ese rechazo al voluntariado? El voluntariado bien encautado, bien gestionado, bien eh, adecuadamente, con, digo, con profesionalidad, es un recurso utilísimo y sin embargo parece que no sea un recurso, que eso sea cosa de las ONGs y no de los servicios sociales públicos o cosas así. O nos quitamos todo eso de la cabeza o empezamos a romper dogmas. ¿O no seremos capaces de...? Somos una profesión de muchos dos más. Luego hablamos bien, si queréis. Sí, bueno, yo, yo creo que, volviendo a la pregunta, ¿no? Sí. que eh, hay una parte de eh, la nueva realidad o de la realidad que es nueva realidad y creo que en este sentido el principal rasgo para mí es que, eh, que se incorpora un elemento que es la pobreza o sea, de futuro, sí, <risa> la pobreza de futuro. Que no nos el futuro. Eh, es decir, la ausencia de un horizonte en torno al cual eh, construir un proyecto vital. Eh, ese es un, eh, un factor que se que se intensifica en el, el modelo de crisis sí. y que en cierto modo cambia la dinámica de pobreza que hemos venido viviendo, pues porque las expectativas son mucho peores, básicamente y es transversal, es decir, pasa Gustavo ha estado citando determinadas situaciones de personas inmigrantes, de personas mayores, de jóvenes que tienen y al final que es la falta de un espacio en el que, en torno al que construir un, un proyecto de futuro. ¿no? A mí me parece que en lo que eh, ha planteado ante Gustavo creo que es ahora mismo la piedra angular para poder empezar a construir un nuevo modelo de políticas sociales en este país es la renta básica y sin sin un eh, sin un, eh, un eh, sistema potente de renta básica en el contexto socioeconómico que tenemos eh, tenemos que pensar en si nos cortamos la vena o nos la dejamos larga pero no vamos sí, a tener claro. otras opciones o sea porque va a ser no, muy no difícil vamos a salir de esta que salgamos de la espiral esa corriente que eh, en torno a la, a la cual pues eh, el trabajo social y todo lo que se mueve en torno al trabajo social pues es un objeto en en, en esa en ese horizonte. Eh, Luego, pero... eh, te decía, yo sobre el tema del voluntariado, eh, estamos cambiando los papeles, porque yo toda mi vida me he tirado defendiendo y escribiendo de voluntariado. ¿no? Tengo una posición crítica. Y es que creo que el voluntariado debería de ser el resultado de un sistema público que entiende la participación social e impulsa los espacios de participación social. Y cree que los propios ciudadanos se pueden convertir en constructores de autonomía de autonomía en su contexto. Si esa es la política de voluntariado, yo la comparto, pero creo que muchas veces los servicios sociales han visto el voluntariado como un recurso instrumental para mantener determinados modelos de intervención social. Creo que ahí estamos sacando los peces del río para que no se ahoguen. Eh, y me parece que eh, defiendo la cultura del voluntariado, pero si antes hacemos una reflexión sobre la cultura de la participación y de las relaciones en el territorio. Por supuesto, pero ese debate sobre el voluntario hubiera sido un debate muy bonito también en esta uh -huh. jornadas, sin duda ninguna, y ahí queda el reto. Pero Claro que hay que repensar el voluntariado muchísimo. Pero a mí es que me pone de los nervios ver que hay mucha gente que considera solidaridad y considera una acción de voluntariado de hacer cosas que podíamos hacer o se podían hacer desde la administración, porque son cosas materiales, o que se pasan el día organizando roperos, o que se pasan el día recogiendo alimentos, o que no sé qué. Y, sin embargo, la verdadera solidaridad de un voluntario, de una voluntaria, de manera consistente y organizada y adecuadamente, hay funciones y labores de acompañamiento, de motivación, de creación de redes, porque yo creo que hay que también como el trabajo social actuar a nivel individual, familiar, grupal y comunitario. Y en todos esos niveles hace falta este tipo de apoyos. Y hay cosas que solo se puede hacer desde la sociedad, no las podemos hacer con recursos materiales al uso. Así que yo creo que hay un debate potente. No, Te, te quería preguntar una cosa, porque tú que vienes de Andalucía, eh, hay ayuntamientos, además lo siento decir, algunos del cambio, que están apostando mucho por dar ayudas diversas, y que están bloqueando las puertas de los servicios sociales con auténticas colas por las mañanas, pero que debe ser algo ya escandaloso, ¿no? Me están contando barbaridades. ¿Es así o no es así? Sí, eso sí. No es objeto de este debate. ¿no? No, no, yo lo digo. Bueno, tú lo no, sabes. Una política social. Yo sé por qué me lo está diciendo. ¿Sabes lo que te estoy diciendo, verdad? Claro. Y además, y es que nosotros además... hemos sido muchas cañas es que luego nos llevamos eh... las tortas algunos. Además, es que las, las la reformas legislativas que se han hecho en Andalucía, no vamos a ponernos a hablar del caso andaluz, no, no, pero no, aparte de la ley, de una ley de 140 nueve artículos y eh, hacía 30 años que no se hacía una ley y nos hemos quitado todas las ganas ahora no eh, de golpe lo que se han hecho son dos decretos que son decretos básicamente de, de, de ayuda eh, diferenciada ayuda económica alimentaria etcétera y eso está condicionando totalmente los modelos de intervención totalmente pero. en contra de eso Te estoy de acuerdo con lo que dices ya lo sé bueno pues sí seguimos ¿Empezamos? pero no pero la, mi mensaje pues que, era esto quería, o acabamos con las ayudas parceladas o los servicios sociales seguimos siendo limosneros. Y los trabajadores sociales, los servicios sociales y los no sociales. Eh, los, bueno, los no sociales, la educación, la sanidad, todos los ámbitos. Y los trabajadores sociales, los profesionales, administradores de ayudas. Y o, ¿O abandonamos eso? ¿O de verdad ya podéis tener la mejor voluntad en las instituciones los que tenéis responsabilidades institucionales? ¿Y la mejor voluntad como profesionales los que estáis en la base o en la atención directa? Que no salimos de esa, de verdad. No salimos. Eh, yo quería decir, bueno, como van saliendo... Eh... Dos cuestiones, ¿no? Una, el tema de las rentas y el otro, es, si algún día tenemos un sistema de renta que protege nos tenemos que poner a hacer trabajo social, la vamos a pasar muy mal, porque vamos a decir, o sea, algunos van a decir, se nos ha olvidado, ¿no? <risa> vamos a entrar, vamos a entrar, entrar en ese... Eh, pero para mí hay un elemento, ¿no? Un segundo elemento, y es que cómo hacer vehicular la intervención social hacia espacios de autonomía. Es decir, eh, yo antes de llegar a la academia, yo he estado trabajando y compartiendo además trabajo con algunos y algunas compañeros, entre con Javier Escartín, durante mucho tiempo. ¿no? Y siempre decíamos: eh, ¿cómo, ¿dónde buscamos una, una pregunta que nos ayude a pensar juntos ¿no? en los distintos programas que hacíamos? Y la pregunta al final era: ¿todo lo que no haga más autónoma a la gente con la que trabajamos no es trabajo social? Desde una posición, o sea, como, como elemento transversal. ¿no? Y me parece que esa es otra clave que tenemos que ver cómo recuperamos muchas veces. ...desde los equipos, no sabiendo que hay veces que es muy difícil... ¿no? O sea, esto que, está, esto que está ...en Andalucía ahora mismo es imposible... ...porque los servicios de ustedes están desbordados por demandas puntuales. ¿no? no, es que gestionar es fácil y es seguro... ...tú lo gestionas, lo gestionas bien y lo que hay se lo das... ...si no hay más no es culpa tuya... ...pero la intervención social que tú dices es una inseguridad tremenda... ...y entonces claro, lo que dices, yo lo he vivido... ...hace años que estaba, eh, tuve unos años que estuve de consultor... ...de organizaciones, en una ciudad me dieron todos los medios... ...para reconvertir un centro que ellos consideraban que era el idóneo por la actitud de los profesionales, su capacidad, sus medios, para... Eh, quitar toda la carga burocrática que pudiéramos, porque era su queja de administrar, de gestionar, para que se pudieran dedicar a hacer intervención social en el sentido pleno, es decir, a hacer el modelo que todo el mundo dijese así, así tiene que ser, ¿no? Y me dejaron ese centro y estuve trabajando con ellos un año y conseguimos, con el apoyo del ayuntamiento, prácticamente reducir casi toda la carga burocrática, algunas cosas suprimiéndolas, otras gestionándolas de otra manera. Bueno, no veis, no vi este, o sea, la, la, la angustia de esa plantilla cuando ya no tenían que gestionar casi nada. Y lo que tenían es que intervenir. Tanta angustia que en pocas semanas prácticamente recuperaron toda la gestión que se había dejado de hacer. O sea, que cuidado que a veces es cierto que las administraciones nos cargan de, de todo esto. Pero el día, si lo llegamos a ver, ese día habrá que hacer no un congreso, sino un baile para celebrarlo, una fiesta. El día que lleguemos a ver eso, que habrá que pelear por verlo, Cuidado los profesionales si estamos entrenados o ya nos hemos desentrenado para hacer este otro tipo de intervención. Salir de los despachos, olvidarte de tanto papel, alguna habrá que hacer evidentemente, y estar con la gente y donde está la gente y cuidado y a las horas que está la gente. Efectivamente. <risa> bueno, A las horas que está la gente. Haciendo amigos. <risa> Entramos, si os parece, en el tercer eh, bloque, en el tercer punto, que es el tema de política social, que de alguna manera ya ha ido saliendo en vuestras intervenciones, mm, por ubicarnos un poco, ¿no?, o a modo de reflexión introductoria. Nuestro modelo de política social eh, está definido eh, como aquel modelo perteneciente, perteneciente a los denominados países del arco mediterráneo, ¿no?, con un déficit en lo que serían políticas de género, políticas de cuidado, eh, con mucho peso, con mucha responsabilidad en el contexto familiar, un modelo familista, que yo hablaría más bien que familista, porque dentro de la familia en quien recae todo eso es en la mujer, ¿no? ese déficit de género. Este modelo parece que empezó a variar o hubo un intento de que variase con la ley de igualdad eh, efectiva entre hombres y mujeres, en el 6 o el 7, en el 2007, y que en el 2006 con la ley de dependencia. Ambas leyes no han podido desarrollarse ni implementarse de manera adecuada, más allá de la cuestión de financiación, no poco importante, sino que, bueno, pues básicamente como consecuencia de la crisis, eh, el mandato o el imperativo europeo es que hay que recortar en gasto social, hay que reducir déficit. Y eh, todo lo que ha sido todo el desarrollo de políticas o este intento de avanzar por mejorar ese déficit de la política española se queda frenado. Y no solamente se queda frenado, sino que todos recordaremos el 2012 como un año, un año fatídico a la hora de recortar derechos o acceso a determinadas prestaciones como puedan ser la universal del sistema sanitario que todavía hoy no hemos recuperado. Antes nombraba también Gustavo el tema de las cuidadoras, etcétera Hemos perdido eh, diferentes servicios y derechos. Es curioso porque Europa, a la vez que van lanzando estos mensajes ¿no? de, de reducción del déficit y de eh, contención del gasto social, eh, va sacando recomendaciones de tipo social en las que insta a una inclusión activa. No sé si conocéis esta recomendación en la que instan los diferentes estados miembros a generar eh, mercados laborales muy inclusivos, una renta digna para todas las personas, digna, y eh, unos servicios sociales y sanitarios y educativos de calidad. Ahí es nada. Es decir, una contradicción con los dos mensajes. Nuestro gobierno en ese momento lo que decide es optar por dar respuesta a ese primer mensaje con todos los recortes y a partir de que parece que ha habido un cierto crecimiento económico, lo que se empieza a poner en marcha es una gran inversión en el fondo de reparto de alimentos, en, eh, detrayéndolos o no invirtiéndolos, por ejemplo, en el plan concertado de prestaciones básicas y algún detalle como eh, el fondo de pobreza infantil que están gestionando las comunidades autónomas que ha venido a ser más bien un alivio para sus propios presupuestos porque no se sabe muy bien qué efecto ni qué eficacia está teniendo eso por los datos más bien poca en estos momentos parece que la cosa está removiéndose de otra manera y estamos oyendo eh, cuestiones dentro de la política social como la PNL de los sindicatos respecto de la renta garantizada que no renta básica el pacto de estado contra la violencia de género con un montón de medidas que ayer eh, se presentaba, eh, el tema de menores con la modificación en el 2010 de todas las medidas, el sistema de protección, pero sin ninguna financiación. Eh, ¿Cómo estáis viendo todo esto? Quiere decir? Hacia dónde parece que vamos? Por otro lado, el tema de la tarjeta, la tarjeta de social, la tarjeta que pobre. llaman la tarjeta social. ¿Cómo le ¿Hay alguna política social que parece que está definida en todo esto? ¿Qué hacen las comunidades autónomas que supuestamente tienen las competencias en servicios sociales, política social, tan marcadas están por el presupuesto, las directrices políticas? ¿Cómo está todo esto? Sí. bueno, primero lo de las recomendaciones de la Unión Europea. Más vale que recomienden a los ba a los bancos y, y que las y que las directrices no las den a los temas sociales. Porque cada vez que se acuerda, un recorte lo aplican de inmediato. Lo otro recomienda, pues vale, pues yo también recomiendo que cenemos todos bien y que pasemos buena noche. ¿Y qué? Pues esas son las recomendaciones. Estoy ya, de verdad, eh, harto, hartito. Luego que, que, que estamos euroescépticos. ¿Cómo no vamos a estar euroescépticos? eurocabreados? Eh. O sea, es que ese, ese tema duele. Pero bueno, ya que han mencionado el frenazo en las políticas. Por cierto, hablando de desigualdades, Germán tiene la pu puesta agua y a mí no me habéis puesto. O sea que. Has dicho que no querías, ¿eh? no, no? Sí. Ponerme, pues ponerme cerveza. ¿Eso? Jorge Sánchez, que está cerca, salí un ando. No me digas que dice bueno, que no le puedes dar. No, agua. os decía, ¿sabéis el importe del frenazo? El importe del frenazo del año 2009 al 2015. Ha sido de 26.000 millones de euros en el conjunto de comunidades autónomas, en sanidad, educación y servicios sociales. Si alguien lo quiere ver, pero no es cerveza. Si alguien lo quiere ver, hoy está en cinco días el informe que hicimos la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales con datos oficiales de Hacienda de gasto público en España. 26.000 millones de euros es el recorte en políticas sociales. El incremento del coste de la deuda, la deuda ya sabéis que, hace, que fue gracias a lo de la banca, que hemos tenido que pagar entre todos el desmán, 23.000 millones. Es decir, lo que hemos pagado a la banca, por culpa de la banca, digamos, es lo que nos ha costado el recorte, se lo han recortado de políticas sociales. Ese es el dato. Eh? Digo Hoy en cinco días lo tenéis ese informe. Por cierto, las tres comunidades que más han recortado en, en gasto social, la primera de 2009 a 2015, eh? la primera se llama Castilla-La Mancha, la segunda, la segunda, no sé si habéis oído hablar de ella, se llama Cataluña. La segunda que más ha recortado. Por eso sorprende que determinados grupos progresistas y de izquierdas hayan estado estos años, de 2009 al 2015, priorizando otros temas. Yo, yo estoy totalmente de acuerdo en el derecho a que la gente opine. Por supuestísimo, faltaría más. Pero eso no legitima que puedas hacer cualquier desmán. Han sido los segundos que más han recortado. Y la tercera comunidad que más ha recortado, a ver quién lo acierta, a Aragón. Las tres comunidades con diferencia, ¿eh? las dos primeras en torno al 26%. Aragón solamente un 20 y algo, un 23, una cosa así. ¿eh? Tela marinera, hacían más con menos, decían. Hacían menos. Sí. Bueno, pues ese es el recorte que ha habido. Ahora bien, en políticas, eh, siendo importante todo esto que dices, yo es que creo que no puede haber una política social potente sin una política fiscal potente. Y mientras sigamos con, la mantra, con el mantra neoliberal de que el dinero está mejor en el bolsillo de los contribuyentes... Claro, es que, que pagamos muchos impuestos. Pues claro, algunos sí, pero otros muy poquitos. Entonces parece que haya que rebajar los impuestos sea, sea importante para... Pues no, rebajar los impuestos para algunos sí es muy importante y deberían rebajarse. No se distribuye igual la carga fiscal, pero para otros es una vergüenza. O sea, que gente que gana cientos de millones de euros esté pagando un porcentaje menor que cualquiera de nosotros que tenemos un sueldo, Hombre, es que eso es vergonzoso. Entonces, claro, si recaudamos menos, pero bastantes puntos, cuatro o cinco puntos menos que en la media de la OCDE y de la Unión Europea más, pues si recaudamos menos, lógicamente hay menos dinero para gastar. Así de claro. Y ya podemos pintarlo como nos dé la gana. Entonces, ¿la política fiscal o se cambia o no hay política social? ¿Habrá recomendaciones que sí, para acá, para allá? Vale, me alegro mucho, pero no, no políticas efectivas. ¿Eh? Y otra cosa más. ¿O hay una reforma profunda en la, en, el, en, la, eh, joder, en la política laboral? ¿O seguiremos siendo un limosnero para los pobres que deja la política, la, la política laboral? Es decir, la precariedad... Bueno, exactamente, no os voy a complicar. Si tenéis dudas de qué decidir en política laboral, cómo debería hacerse una reforma en profundidad, cogeros cualquier informe del FMI y exactamente lo contrario. Totalmente. y ahí lo Totalmente. Exactamente lo contrario. No, engancho con... No hay dudas. Con, con, el, el, Venga. El tema, bueno, por un lado... Mmm, yo eh, muchas veces tengo la sensación de que esto, esta debilidad de, la, de las políticas sociales en el conjunto del escenario político eh, eh, sí que es característico de nuestro modelo de sí. O sea, Porque no viene de ahora. Decir, no. Nosotros, por ejemplo, hemos estado en Andalucía haciendo un análisis ahora de, de la normativa de inclusión desde el año 88, cuando eh, se elabora la primera ley de servicios sociales hasta ahora, y hemos, nuestra conclusión primera es que las normas eh, con gobierno socialdemócrata en todo ese tiempo unas exposiciones de motivos impresionantes, eh, se elabora el primer plan de servicios sociales, no se evalúa se elabora el primer plan de inclusión no se evalúa y no tiene continuidad entonces eh, un, eh, el, el dinamismo político, donde hemos estado haciendo un análisis de, de la dinámica de gasto público de la, de la comunidad Andalucía el, el proceso es exactamente el mismo, es decir, el dinero que se destina a políticas sociales es fácil cambiarlo a otro sitio eh, no solo es un problema con los bancos ahora mismo, es un problema de cultura política, de que el dinero de políticas sociales se puede tocar. Eh, y estoy hablando de gobiernos socialdemócratas, se puede tocar. entonces Ese, ese tema eh, creo que tiene mucho que ver con una sociedad que es poco sensible eh, y que tiene pocos resortes de capital colectivo para que ese dinero no se toque. No solo es un problema de poderes públicos, es un problema de sociedad civil eh, en este sentido. ¿no? Porque esto viene pasando... En los últimos 30 años, ahora nos ha ocurrido de manera mucho más intensa, ¿no? Y luego hay otra otra cuestión que tiene que ver con la con la eh, propuesta eh, de, de política de rentas que se está debatiendo y que se está debatiendo, debatiendo por algunos sindicatos. Ayer estábamos en Pamplona hablando de este tema y yo lo, lo eh, discutía con algunos. Eh, compañeros y amigos de Pamplona ¿no? con Begoña <ríe> y, en, porque el conjunto de medidas que estaban planteando yo decía, yo no veo ninguna diferencia entre estas medidas y el discurso de la flexiseguridad y seguridad que se está planteando en Austria por ejemplo, porque lo que se está planteando es como el mercado de trabajo es muy precario vamos a, vamos a generar determinadas políticas de renta en que compensen cuando la gente tiene un salario bajo o cuando sale temporalmente bueno, es que lo primero es que los salarios no sean no precarios, porque si no al final estamos planteando eh, que el propio juego de inclusión es un juego que lo que está facilitando es la propia dinámica, que sigue funcionando el engranaje. Eh, y creo que hay veces que no, no, eh, nosotros nos hacemos trampa a nosotros mismos sobre esto. Bueno, hay un debate muy interesante hablando de rentas básicas y ojalá en Aragón se llevase a cabo en las Cortes porque está el debate y en España, en el Parlamento Español, debería de haberse hecho. En vez de hablar de otros temas, algunos mucho menos importantes, ese deberían de estarse abordando ya. Y ahí hay, hay alternativas muy diferentes desde las de ciudadanos, de vincularlo al impuesto de la renta, hasta las de los sindicatos, hasta las del Partido Socialista. Hay distintas opciones. Pero eh, también una de las, lo que dices puede ser cierto, es decir, de alguna manera estas rentas garantizadas pueden estar supliendo complementando los salarios bajos, pero la experiencia de, sabes además muy bien, por ejemplo, en el País Vasco, que van muy adelantados mm. en, en cobertura y en cuantías, en esta materia, eso no ha hecho bajar los salarios, al revés, lo que hace es casi casi subirlos, es decir, yo no trabajo por esa miseria. Tiene su cara y su cruz y mm. habría que pensarlo mucho más, pero en todo caso es uno de los debates de los que valdría la pena. Otro, ya ha salido antes, hemos mencionado algunos, este sería otro de los debates del cambio en las políticas sociales que sería interesante. Y voy a plantear otra cuestión, no sé, qué. esto lo digo con cariño, de verdad que nadie se moleste. Planteabas lo de las políticas de género y, y tienes razón, que pocas cosas contribuyen tanto a la igualdad como el que se desarrolle un buen sistema de protección social que evite que se tengan que resolver en el entorno familiar eh, muchos de los cuidados o muchas de las atenciones. O sea, imaginaros por qué sería de las mujeres si todavía no hubiese un sistema educativo que atendiera a los niños y niñas en, el, en la escuela, si no hubiera un buen sistema sanitario que todos tuviésemos una cobertura universal, estaríais más, ten, muchas de vosotras no estaríais aquí sin duda ninguna. Bueno, pues lo mismo pasa con las políticas de servicios sociales, en este caso, con la atención a la dependencia. Eso parece obvio. Y sin embargo, ¿por qué ha habido tan poco apoyo desde el movimiento feminista a, contra los recortes de la ley de la dependencia? Nos hemos encontrado muy solos algunos, y seguimos encontrándonos muy solos por peleando por este tema y echamos en falta eso, por ejemplo, apoyos del movimiento feminista como si no fuera con, con ello y va mucho, entiendo yo. Bueno, es un tema controvertido para el movimiento feminista o para pues... el feminismo, que decir... Pues controversias, controversias, como a los personas en situación de dependencia haya que seguir atendiéndolos en casa, digan lo que digan los colectivos no, feministas, a quien le va a tocar cargar no, con esa Gustavo, situación ya veremos. No, sobre todo por el tema de la prestación de apoyo al cuidador, que no es apoyo al cuidador, sino apoyo a la cuidadora. Que normalmente es la hija. No, no, pero no de la... hablamos de eso. Pues me da igual es que. De... No, vamos a plantearlo a nivel de servicios. Pero es decir, si vale, lo, es... lo anoto para un, para un debate Las medidas, las medidas no, pueden no. ser muchas. Yo no estoy hablando de apoyo al cuidador o la cuidadora, que será una de las medidas. Estoy hablando también de desarrollar políticas de servicios. Claro. claro que o sea, sí. lo que sea, pero que el, el cuidado de las personas en situación de dependencia no se deje a la luz de las propias familias. Es decir que sean las familias que cuiden. Por cierto, se nos han pasado cosas tan graves en estos últimos años como que en una comunidad autónoma, Castilla-La Mancha, tiene una ley que obliga y hace responsables a las familias de la atención y dice que los servicios sociales son subsidiarios. Ojo, porque hay bueno, hay una guerra desde, desde el colegio de allí de Castilla-La Mancha, me consta que está en ello, pero mucho más teníamos que haber dicho es que eso son patadas en la cara que nos dan. ¿eh? A veces nos dan cada patada, mira, en tu tierra, Hace años, ¿eh? no con los actuales gobiernos que hay, pero hace años, en una capital de provincia importante, un congreso, no había tanta gente como aquí, pero la mitad por lo menos sí que había. Y estuvimos hablando de cosas de estas y que los, y era cuando empezaba la crisis que los trabajadores sociales no tenemos que estar para controlar a los pobres y cosas de esas. Además, estuvo Begoña, hizo una intervención, me encantó. Bueno, hablamos de esto y en la clausura vino la autoridad competente. Y dijo algo así como que, bueno, ahora que estáis aquí tantos trabajadores sociales en un momento tan duro para tantas personas y familias, con recursos tan escasos, tenéis una gran labor que hacer. Y es controlar muy bien el dinero que se da a los pobres, porque si no tal... Coño, y van y le aplauden. Todo, toda la sala aplaudiendo, menos cuatro o cinco. Yo decía, el de al lado decía, de, hombre, por educación. Digo, por educación no la mando a la mierda. Sí. Hombre, es que no es educación. Es que no podemos consentir ese tipo de cosas. Es que el problema es si no reaccionamos con fiereza ante determinados agravios. Que hacen a la gente pobreza. Y si perdemos la dignidad, ya no la nuestra, sino la dignidad para los que trabajamos, es que hay que parar los pies. ¿Entendéis? Entonces, en este tema, volviendo al tema de la, del feminismo, se puede discutir si el apoyo al cuidador o la cuidadora refuerza sí, o al es revés, sería. es bueno, es malo. vale Pero algún tipo de política que haga que tengas ayudas en tu casa o en otros servicios, pero que las tengas. ¿Tienes algo que añadir, Germán? No. <risa> no quieres hacer la aquí mi aquí me estoy poniendo yo como <risa> siempre. Bueno, pues vamos para el último ya, el último toro. Venga, sí. Bueno, este es muy sencillo. ¿Cuáles serían, en vuestra <risa> opinión, los principales retos que se nos plantea para el trabajo social? Para el trabajo social como disciplina y como profesión. Empieza me tú, toca venga, nada. que a mí me da la risa. Me toca. Bueno, este, para este tema es el único que hoy traigo apuntes. La verdad son tantas cosas ¿Ah, sí? que se me van a olvidar. <risa> Bueno, yo creo que han salido un par de cosas aquí importantes. ¿no? Eh, eh, si no hay un escenario que nos permita eh, desarrollar eh, un, una práctica profesional distinta, es muy difícil que podamos llevarla a cabo. ¿no? Por lo tanto, yo creo que el primer reto es intentar generar alianzas para posibilidades de escenario. Eh, y bueno, esto no es porque esté Gustavo aquí no eh, bueno, sí será porque está, porque la última vez que estuvimos juntos dije lo mismo, pero sí, a la a pelota. Bueno. pero creo, creo que por ejemplo es muy importante eh, eh, desarrollar eh, redes que tengan una cierta capacidad eh, de comunicación con la sociedad ahora mismo, eh, de los planteamientos y de eh, las ideas y las reflexiones que hacemos ¿no? pienso que que en la relación con la sociedad nos jugamos una buena parte de, del futuro de, eh, ¿no? de, de lo que puede aportar la disciplina a mejorar la sociedad. ¿no? Eh, y creo que, que ese, esa cuestión es muy importante. ¿no? Luego, como sabéis, como yo soy eh, cada cabra tiramos para un monte, ¿no? eh, mi trayectoria viene del ámbito de, de la intervención comunitaria y de las cuestiones relacionales. ¿no? Y a mí me parece que que si no nos planteamos en serio eh, la función relacional del trabajo social, eh, es muy difícil eh, que le demos sentido al trabajo social. Y esto no significa, digo porque es otro, otro debate que está abierto, en que el, la, eh, el objeto del trabajo social eh, esté en la interacción social. Yo, para mí el objeto la interacción social es un medio para el trabajo social, pero no puede ser el objeto del trabajo social, es una reflexión eh, personal. Creo que el trabajo social, el sentido que tiene el trabajo social es provocar procesos de autonomía y de transformación de, de la red, de la, de la, contribuir a ellos, no provocarlo, contribuir a ellos. ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parece que, mmm, que es importante que intentemos incorporar ese tipo de elementos a la cotidianidad. ¿no? Y, lo, y trae varios ejemplos. ¿no? Me voy a repetir en algunos, y algunos fue en, en Fuenlabrada en el Congreso de... Eh, porque eh, yo hablaba de cómo, por ejemplo, un grupo de trabajadores sociales de un centro de servicios sociales de, de Sevilla, eh, que están trabajando en el servicio de ayuda a domicilio, eh, empiezan a plantearse que el servicio de ayuda a domicilio eh, eh, empiezan a preguntarle a la gente del barrio qué entienden que es ellos que es ayuda a domicilio. ¿vale? Entonces, la gente del barrio le dice pues ayuda a domicilio es lo que hacen los servicios sociales del ayuntamiento. Pero para nosotros también es, por ejemplo, lo que hacen las hermanitas de los pobres, que a una mujer que le había dado una trombosis, había entrado en el hospital, ha salido del hospital, le han pagado una adaptación de la vivienda. Rápidamente, había que generar recursos. Y también ayuda a domicilio es lo que hace un grupo de mujeres que están en la asociación de vecinos, y con alimentos del banco de alimentos, los estudiantes vecinos cocinan pa para llevarlo a casa de un grupo de. de, de, de un barrio eh, de población envejecida, eh, cuatro bloques sin ascensor. ¿no? Y ayuda a domicilio es lo que hace la gente de, de la ONCE. Y la gente de Caritas, que Entonces se empiezan a plantear cómo modificar su intervención en ayuda a domicilio incorporando a todos los actores que tienen alguna capacidad de generar input en un proceso de, ayuda de domicilio. Entonces, me parece que muchas veces eh, eso al final no les ha llevado mucho más tiempo, pero sí les ha servido para revisar su enfoque de trabajo en el territorio. ¿no? Eh, cuando hablaba de incorporar la autonomía como criterio que nos ayude a renovar o a revisar la acción, me parece que ese es un ámbito fundamental. ¿no? Otro eh, aspecto, eh, voy a decir solo tres, ¿vale? Eh, para mí es eh, ir pensando con otro tipo de, de lógicas, ¿no? eh, Con, con lógicas más parecidas a las que se utilizan en el planeamiento urbanístico, ¿no? Es decir, los eh, urbanistas, cuando piensan un espacio, idean cómo puede ser ese espacio o cómo va a ser dentro de diez años y deciden el uso de determinados elementos, ¿no? de zonas de servicios. ¿de? Bien, nosotros también creo que tenemos que pensar en clave de cómo generar escenarios inclusivos. Sobre todo en los barrios, hablaba antes con, la, con las compañeras que han eh, eh, eh, presentado la, la eh, iniciativa de intervención comunitaria, en, en, en barrios y territorios donde, donde no hay escenarios para producir relaciones inclusivas. ¿no? Eso es algo que, por ejemplo, eh, hay algunas entidades que han hecho en el, en el ámbito de la, del trabajo con personas sin hogar, ¿no? que han empezado a cambiar el esquema. Es decir, no solo podemos gestionar un centro, tenemos que gestionar tienen un centro de personas sin hogar, sino que tenemos que, si nos están pidiendo eh, eh, otro tipo de relaciones eh, y provocamos el que haya un equipo de fútbol, el que haya un grupo de teatro, el que estamos generando otro tipo de relacionalidades entre la gente. Me parece que eso es pensar en cómo vamos provocando espacios de planificación en los que incluso pueden, podamos a, acompañar el que surjan procesos e iniciativas que, que no existen, pero que vemos que se pueden posibilitar y generar en el territorio. ¿no? Es recuperando lo que Nati de la Red eh, escribía el otro día, muchas veces utilizando... Eh, Dinámica de, de, de trabajo social sencillo. ¿no? Ella habla de cómo empezaba a trabajar en los pueblos de, de Castilla y cómo hacían cosas muy sencillas aprovechando muchas veces lo que la gente quería quería hacer. Y eso tenía un valor porque generaba eh, dinamismo en torno a la gente. Y, y creo que el tercer ámbito, más, en eh, eh, insisto, muy muy vinculado, a, está en cómo nos incardinamos en otros espacios de política pública. Eh, desde lo macro... Esta, eh, creo que Gustavo lo ha planteado creo, creo que nuestra posición en el ámbito de, la, de las políticas está bien que esté Joaquín que ha estado esta mañana aquí, eh, María José que es trabajadora social y de la socialidad consejera de Bienestar Social de Andalucía lo magnífico sería que alguna, alguien, algún día un trabajador social fuera consejero de obras públicas o de economía ahí es cuando estaríamos hablando ¿por qué? porque me parece que en esos espacios es donde es interesante el trabajo social eh, en, eh, Sevilla hay un barrio donde nunca había unos niveles de exclusión muy elevados, ahora ya se ha gentrificado y se ha expulsado la población, pero esto ocurre en el año, en, en, ya en el siglo XXI, que es una zona de Triana. ¿Por qué no se expulsa? en ese barrio que había población humilde eh, no es un barrio excluido? Porque cuando se elabora el diseño urbanístico, se piensa para que en el barrio viva gente de clase media, gente de clase media-baja y gente con pocos recursos, compartiendo el mismo espacio, ¿no? Y por, contar una anécdota. Yo vivía en este barrio, he vivido allí. Carmina Ordóñez que vivía en este barrio, eh, la mujer que limpiaba su casa, vivía en el mismo barrio, dos calles más allá, y por la mañana tomaban el café juntos. Ese, ese tipo de espacios son espacios que tienen una potencialidad inclusiva natural y que tiene que ver con otra lógica a la hora de planificar, planificar por ejemplo, el espacio en el que vivimos, las ciudades, y que eh, tiene que ver con el criterio de sostenibilidad, no solo en el sentido medioambiental o económico, sino también de sostenibilidad social. Sí, uno de los elementos de sostenibilidad social muy claros es el de la diversidad. La diversidad favorece la convivencia y si lo haces de un solo uso o de un solo tipo de población, pues la, la dificulta. Yo estoy muy de acuerdo en lo que dices en muchas de las cosas. Por ejemplo, bueno, en esto de que, a ver si algún día ves trabajadores sociales, de consejeros, de otras cosas, aquí tenemos alguno que no es de servicios sociales. un ya. tengo un amigo, y no voy a decir el nombre, alguno lo conocéis, que salió de concejal en su pueblo y cogió agricultura, ganadería y pesca. Digo, si no tenía algún río de nada en su pueblo, digo, ¿tú qué has cogido esa consejería? ¿Estás tonto? ¿Qué? Y y luego lo entendí y dijo, Uy oh, ya verás, y es que es un pueblo de jamones, con lo cual llevaba jamones y digo, vale, muy bien hecho, yo también lo hubiera cogido, es, es real eh y además bien que nos ha ido. pero que Y luego una de las cosas que comentaba sobre todo al principio, lo de la comunicación, si la esencia del trabajo social tenía que ser la comunicación porque es lo nuestro y sin embargo en los planes de estudios que poco se da de comunicación, es curioso, ¿eh? O sea, desde la comunicación de hablar en público hasta la comunicación de saber usar los medios de comunicación, que es para relacionarte con la sociedad, todo eso no se da apenas, ¿eh? O yo no sé si se da demasiado. ¿no? Yo de momento me echo tertuliano en la radio, eso ya tiene su punto, ¿eh? porque opino de lo que me echen, de Lobo en Monegros o de la huelga del tranvía de lo que me echen, de lo que sea, ¿eh? eso también tiene, hay que echarle su cierto amor. Bueno, has mencionado esos temas. Eh, yo voy a deciros, como no me da tiempo de desarrollar y aquí sí que voy a tirar de apunte, esto es como en plan digital, o sea, elija opción. No sé si tenemos ahora un espacio para que la gente opine. Yo os digo los sí. temas en los que creo que el trabajo social, sí, algunos sí. de los que debería, de los que y vosotros elegir opción y entramos en bronca en el que queráis, o sea, que para eso es la tarde. Bueno. Uno, ya lo hemos mencionado, ¿eh? necesidad de abrirnos a nuevos saberes. En una sociedad compleja o estamos abiertos a otros saberes, desde la estadística hasta el urbanismo, hasta la política, hasta las ciencias. Hasta... Pues es que vamos a estar eso en nuestra campana, metidos y empobrecidos. Eso empobrece mucho, de verdad. En segundo lugar, la actitud científica. La actitud científica, decía Ortega y Gasset que ciencia es todo aquello sobre lo que se puede discutir. Bueno, pues en nuestro ámbito profesional hay temas en los que más vale no hablar porque te montan un pollo. Son dogmas, no se puede discutir. Tenemos excesivos dogmas en nuestra profesión. Se podrá discrepar, vale, discrepamos, pero es que hay temas que nos dices y parece que estuviésemos en una religión y que estuviese cuestionando un dogma sagrado. Cuidado con eso, eh. Venimos de un, de un ambiente dogmático, no lo sé, a lo mejor es porque de nuestros orígenes, no lo sé, pero hay excesivos dogmas. Mira, cuando estuvo Kirchnerman hace años por España, algunos lo sonará de haber estudiado, pues tuve la suerte de, de conocerle. Y a la vuelta, cuando, cuando volvió a su país, escribió una carta que le he perdido y lo siento. Y decía esto: que le llamaba la atención el conservadurismo hace años de los trabajadores y las trabajadoras sociales, que cuidó con sacar una idea nueva, que se te lanzaban al cuello y a la yugular. Y a mí me ha vivirlo, ¿eh? Puedo estar equivocado, pero bueno, discútemelo, pero no me insultes, ni me ataques, ni me digas, ni me pongas. Hay demasiado dogma en la profesión y eso no es actitud científica. Innovar. Por lo mismo, tenemos mucha dificultad de innovación. Las innovaciones cuestan muchísimo. O sea, cuesta menos crear un sistema. A mí que me tocó crear los servicios sociales de base, el plan concertado, eh, cuando hicimos el nuevo albergue. Todo eso cuesta, pero cuesta menos que cambiar eso cuando está en marcha. Se crea una serie de intereses que... No sé por qué, somos muy acomodaticios y cuesta mucho innovar. O somos capaces de innovar o en una sociedad cambiante y compleja no llegamos a ninguna parte los trabajadores y las trabajadoras sociales. Superar la burocracia, como de eso ya he hablado, no, no insisto más. Salir de los despachos. Es imprescindible pensar la de horas que estamos dentro del despacho. Algunas seguro que no y que estáis mucho tiempo fuera. Pero en líneas generales hay demasiadas horas en el despacho. Y ahí se hace trabajo social, claro. Pero trabajo social sobre todo se hace fuera, como lo decía antes, donde está la gente. Como ha estado Nati de la Red, en homenaje a ella, mayor presencia de la reflexión ética. Pensamos poco en clave ética. En los servicios de ayuntamiento intentamos hacer grupos, no sé si algunos lo recordaréis, de reflexión ética. Y yo disfruté mucho en aquellos grupos, pero no duraron demasiado. Tenemos muchas cosas que hacer, nos cuesta ir a una reunión, cómo vamos a dedicar una hora, aunque sea al mes, a hablar de esto, o sea, ese tema. Y el último tema... También he hablado algo, pero el último tema, el último reto que os planteo, es el reto de la formación de los futuros trabajadores y trabajadoras sociales. También dicho sin ninguna acritud, pero creo que, que hay poco contacto entre lo que es la formación académica y lo que es la vida profesional, y yo creo que debería haber mucho más enriquecimiento mutuo, porque por un lado en la formación tendríais mejores referencias para bien y para mal. ¿eh? Y por otro lado, desde la práctica, mira yo en el albergue lo sabéis las compañeras del albergue lo que me hubiera gustado estos años, que desde la escuela hubieran propuesto alguna investigación de las que muchas que se hacen, bueno pues a Azuna tenemos montones, montañas de datos sistemáticamente recogidos, bueno haber hecho algún análisis de datos, alguna experiencia de intervención, algún análisis, haber analizado nuestras prácticas, hubiera sido interesantísimo y un campo de, de inter... bueno pues no he tenido la suerte de disfrutar de, de nada de eso así que ahí tenemos yo creo otros retos también de, de vincular la formación de los futuros trabajadores y trabajadoras sociales con la práctica de los que ya estáis o estamos en ello Así que de cualquiera de estos temas podemos polemizar un rato o de otros, claro. Sí. Bueno, yo estoy de acuerdo en que esa es una clave total. Que... Creo que el problema ahí es que es un reto transversal, es decir, que no es una, un reto que esté en la academia y en la práctica, sino en cómo construimos una cultura del conocimiento que conecte la academia con la práctica. Eh, vivimos cada uno en mundos muy distantes eh, y además tenemos muy pocos espacios para generar... Eh, eh, para cortar esas di distancias ¿no? además en lo, en lo cotidiano por ejemplo, la, la, los procesos formativos en los servicios sociales comunitarios en los últimos 10 o 15 años han cambiado radicalmente en Andalucía, por ejemplo, cuando empezaron a funcionar los servicios sociales, la formación se hacía en el centro había un espacio de evaluación ahora casi toda la formación se ha centralizado fuera, los técnicos salen Hacer formación fuera y cuando llegan van de la formación al puesto de trabajo. Pero ese espacio de comunicación de, de, de, de la experiencia que se generaba en los procesos formativos se ha perdido totalmente. No y Creo que, que el cómo generamos una cultura de gestión del conocimiento en sentido eh, auténtico del término en servicio social, en trabajo social es un, es un, un reto de primerísimo orden. Bueno, me han pasado preguntas, pero no sé si queréis, algunos de vosotros o las mismas personas que las han escrito, poderlas hacer en voz alta, micrófono, o preferís que las lea. ¿Queréis alguna pregunta? Esto, es, me voy Nos vamos a ahogar con el cable. Y vente. Sí, yo también me lo... Es que, ¿alguno, alguno de la mesa va a terminar ahogado con el cable este. Si veis que nos ponemos morados. Acudir a socorrernos, por Dios. No se sé, oye. Venga, preguntas con respuesta tipo T, ¿eh? Nos das tres respuestas y elegimos... No, es mucho, son muchas vale. preguntas. Ven, yo quería antes de nada decir que soy brasileña. Soy trabajadora social, pero mi formación es en Brasil y mi experiencia profesional es toda de Brasil. Entonces, eh, me alegra mucho estar aquí porque veo que tenemos problemas que son muy comunes. Pero yo quería eh, volver a una cosa que cuando habéis empezado sobre el tema de la exclusión, ¿no? Y, y de cómo afrontamos eso en Brasil. Si pensamos en la realidad de Brasil, todos son, o sea, que la mayoría de, to, de de, no, de las personas con las cuales trabajamos son excluidas o, o están en situación de pobreza. Entonces, ¿qué pasó? Yo trabajaba en el, en el, en el ayuntamiento de Curitiba. Eh, hemos llegado a un punto que hacíamos solo eso mismo, de prestaciones, de ayudas y tal. Así. Entonces, eh, nosotros hemos eh, desarrollado ahí un método que llamábamos método colaborativo de participación. Y era esto justamente de crear en las comunidades un espacio de participación y de identificación también de eh, capital social, no de personas que podrían contribuir con, eh, con su conocimiento o con sus ideas o con sus prioridades a la, al diseño de proyectos. Entonces, eh, fue un trabajo muy arduo fue un trabajo de, de, de toda una gestión pero que implicaba de que exactamente eso teníamos que hacer reuniones con las comunidades por las noches, fines de semana y en fin, no voy a entrar en el detalle el detalle es eh, la pregunta esto, es eh, esto si, si, si, mm, esto valió durante una gestión de un determinado partido político porque porque o seguinte que vino já não tinha mais essa percepção do trabalho que deveríamos fazer. Eh, Vosotros aqui, como veis, isto de lá no? da interferência que determinado governo eh, impõe sobre nossa prática profissional, especialmente se estamos trabalhando para um, um ayuntamiento que tem, Eu o vejo assim, em Brasil, ao menos que acaban utilizando la propia, la propia pobreza como un medio de captación de, de, de, de, de votos y que no les interesa un, un trabajo de trabajo social de largo plazo, de realmente de desarrollo, de, de creación de autonomía de la, sociedad, de la comunidad y que acaba, cuando acaba esta gestión, pues se aborta un trabajo también que ha sido desarrollado de una forma ardua y de una forma que que tenía resultados positivos realmente con que eh, no se acredita que es la misión de trabajo social, pero que se, para, que se queda ahí porque viene otra gestión y tiene otros intereses. Esa es la mi pregunta, si vosotros también tenéis esta dificultad aquí. Esa inter ¿Pedamos, pedamos interferencia de lo político no en lo técnico. Yo no sé si, si vamos hablando uno a uno o... O del final, porque... No, vamos a contestar a esta pregunta y yo creo que vamos a dar por finalizado. Es que no, no es pregunta, es opinión. No, no, ella nos pregunta si en España o por lo menos yo así he entendido no se produce una una interferencia. No, interferente en el sentido de que no nos dejen hacer las cosas así directamente, no. pero según cómo se diseñan las políticas y tenemos que estar toda la jornada laboral atendiendo demandas porque se van creando nuevos recursos y parece muy progresista. Como hay una necesidad creo una ayuda. Como hay, es lo que decía antes que está pasando en esas ciudades, como hay otra necesidad creo otra ayuda. Y son gobiernos muy progresistas y entienden que en la sociedad hay problemas y van generando ayudas y las gestionamos los trabajadores, las trabajadoras sociales y entonces, claro, no tenemos tiempo para hacer otro tipo de intervención y llega un momento que nos acostumbramos a eso. Es decir, no es que haya una interferencia en el sentido de que nos lo prohíban y es más, tampoco creo que los trabajadores y sociales seamos los que tengamos que liderar un cambio social, el cambio social lo lidera la sociedad, nosotros podemos tener una práctica profesional de eso de generar relaciones, redes, yo creo que quizás la, la identidad, no sé si con esto aprobaría cuando yo estudiaba en Hernando, dime si me aprobarías si digo que quizás el objeto del trabajo yo fui un estudiante de desastre pero bueno, que si el, si el objeto del trabajo social no sería descubrir oportunidades y movilizarlas donde otros solo ven pobreza Quizás eso sería un, una definición que yo daría. Pero los políticos están para gobernar y gobiernan y las políticas rotales no las definimos nosotros, las tienen que definir. En un Estado democrático los políticos, claro, necesariamente. Sí, no, no tengo más que decir. ¿eh? Vale, soy tu portavoz. Bien, luego tú. Oye, sí, sí una, una cosilla. Solo una cosa, no esperaba hablar, pero claro, hablar de rentas no, no. básicas, eh, cuando unas llevamos treinta y muchos años con este tema y hemos tenido debates con algunas de vosotras sobre ello, alegra. Alegra y mucho. Lo que pasa es que llamar rentas básicas a las rentas mínimas no solo es un peligro, es un falseo. Entonces, tenemos que ser por lo menos más respetuosas a la hora de plantear los temas y en esa línea dos cosas más. El problema no es el neoliberalismo. El problema es un modelo social fracasado que tiene nombre de mayúsculas, que se llama capitalismo. Generar la vida desde el postcapitalismo es una responsabilidad colectiva. Y otra tercera, la centralidad no puede estar en instituciones de un modelo de sociedad y mercado. Tiene que estar, cuando ha fracasado, en tal caso, fuera. Y ahí ya no valen los roles profesionales. Ahí valen los roles de las personas y hay que quitar categorías y entrar en las relaciones humanas entre iguales, con intercambios de habilidades y saberes y no desde el hecho diferencial de quienes supuestamente controláis y sabéis más. poco decir lo que planteamos ¿no? <risa> pues yo entraría más a gusto en ese debate si tuviéramos tiempo no, por cierto, miro así miro así porque dejar. es como si tuviésemos un, unos camiones por la noche que te vienen de frente con las luces sí, no da, se ve nada no se ve nada hay alguna pregunta más o alguna intervención más bueno pues si os parece Germán tiene cierta premura nosotros también porque tenemos que ir a los foros lo dejamos aquí Oye, ha es sido... un hecho inédito, hemos terminado la hora Hombre, la yo nama. soy germana <risa> Hermana de <the> Foix <voice. risa>